Continuamos en su espacio de mañana y nos encontramos en el Cafecito Caliente. Tenemos una interesante entrevista con Francis de León y es que él es aspirante a secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas. Seccional Duarte, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Saludos, Francis. Francis. Buenos días. Ule, buenos días. Eh, Cayos. Así es. Sí, sí. Ocayos, Ocayos, Ocayos. Así es. ¿Cómo Ocayos se siente? y, y amigo eh, de, de un parentesco familiar. Parentesco con Francis. Sí. Su padre y mi padre son amigos de infancia y trabajaron juntos. Durante muchos años. Sí. Así es. ¿Cómo está el Colegio, el colegio Dominicano de Periodistas aquí a... Eh, en la sección Alduarte, a modo general, algunas pinceladas que nos podría dar. Bueno, el Colegio Dominicano, eh, aquí de Periodista San Francisco de Macorís, nosotros lo está haciendo dirigido actualmente por nuestro compañero y amigo Martín Camilo, sí. que quien ha estado al frente durante cuatro, dos gestiones consecutivas. Pero mira cómo se dan <ríe> el, el, las elecciones. Así es, se da, aquí, se da, aquí se dan las elecciones. En todos los ámbitos. Sí. Y entonces Martín ha mantenido, es una persona muy, muy sí, trabajadora. Sí. Pero yo sé que, escúchame, eh, que sé que Martín es eh, por, por ser servidor. Sí, así es. Yo lo sé. Servidor natural. Correcto. Dirigente, bien. un líder natural. Y, y asumió y, esa carga. Siempre, sí, la, sí, siempre sí, la ha asumido. Siempre la ha asumido. Estando sí. dirigiendo no estando dirigiendo, siempre ha sido un trabajador incansable. Porque además somos de una corriente que somos gremialistas. Bien. La corriente Francis, Marcelino Vega, que es la que, que a la cual pertenece... Es importante, ¿sabes? Sí, como corriente periodística. Eh, agrupa desde Santo Domingo a nivel nacional una ah, serie de hombres y mujeres que pensamos en el gremio. Y nos duele el gremio y trabajamos siempre por el gremio. Francis, ¿qué puede esperar la sociedad de San Francisco de Macorís, los periodistas, de esta gestión que tú quieres llegar a ser presidente? Mira, nosotros nos hemos motivado. Eh, para continuar con el trabajo que está haciendo eh, Martín Camilo y sobre todo también que a nivel nacional tenemos a Mercedes Castillo que es una periodista que ya ha dirigido anteriormente el colegio, también el IPPP y que garantiza también, que garantiza el triunfo también de, de, de, de la corriente de nosotros a nivel nacional entonces para hacer un trabajo en coordinación, tanto aquí, sabe que se depende mucho de allá arriba y aquí muchas veces para las actividades y para el éxito en algunas cosas del de colegio sobre todo en términos provincial entonces bueno. aquí nosotros eh, darle continuidad al trabajo que durante cuatro años ha estado realizando eh, Martín Camilo y una de las actividades y la tarea propia que, ¿no? que realiza el, el colegio de periodistas primero es velar por la capacitación eh, de sus miembros siempre mantener esas actividades educativas que le permitan estar eh, a nuestros miembros de manera activa y sobre todo que no, que no se queden atrás, porque sobre todo en términos de comunicación, en términos de tecnología, ustedes saben que el mundo va avanzando, avanzando. bastante. Entonces, para mantener la actualización de nuestros miembros, nosotros tenemos eh, eso como uno a uno, como parte de lo que es la razón de ser del colegio de periodistas la capacitación la capacitación también está la, la armonización el compartir eh, la parte recreativa y esa parte de, eh, en la que nosotros pretendemos que haya mayores niveles de vinculación entre los familiares eh, de los periodistas otra de las actividades que también pretendemos es que tenemos muchos de nuestros egresados de la universidad que han terminado y todavía ni se han vinculado a ningún medio de comunicación ni tampoco son miembros del colegio. Entonces nosotros tenemos previsto ver cómo hacemos acuerdo con la empresa de comunicación para ir buscando posibles alternativas y oportunidades Muy para bien. que estos muchachos que se hablen residentes de la universidad que quizás no tienen un nivel de orientación adecuado, pues puedan Muy comenzar a, a ejercer eh, ya como periodista, ya después de haber durado varios años en la universidad y muchas veces como que no encuentran la manera, por pues no encontrar quién le oriente y quién le guía y quién le ayude para comenzar entonces a dar sus primeros pasos y Eso comenzar importante. entonces a ejercer su trabajo. ¿Qué nos podría usted decir como perteneciente al gremio para esa cantidad de muchachos que se preparan como periodista eh, a nivel de la seccional Duarte, donde sabemos que no hay tantas oportunidades eh, como medios tenemos Telenor, tenemos emisoras, pero sabemos que hay un, un, gran, eh, un gran sentido, un gran nivel de, de oportunidades de donde ellos ejercer su profesión. Esa, esa es la idea. Sabemos que hay limitaciones de, de medios y sabemos que aquí en San Francisco de Macorís a veces es difícil, sobre todo en la, la parte comercial. Tenemos un, un sector empresarial que no apoya mucho. Y que cuando tú tratas de hacer un programa de televisión y vas buscando, vendiendo ese espacio, si te dan un anuncio, te lo dan. Como si fuera ayudando. Es como si fuera una ayuda que te están dando. Porque no hay, es? un cri, no hay un criterio de, de inversión, ¿verdad? ¿verdad? De, de inversión, que es lo que se Mira. hace cuando tú te estás promocionando a nivel de los medios de comunicación. Sí. Y entonces eso hace a veces un poquito como difícil ya. que estos muchachos puedan penetrar. No obstante, como tú dices, tenemos otras oportunidades. Gracias a las redes pues también tú puedes, eh, y te vamos a motivar también a ellos para eso, que puedan mantener su propio espacio a través de Sería los blogs, a través de los blogs, a través de, de los periódicos digitales, a través de las páginas. O sea que hay otros espacios que también se pueden trabajar y nosotros tenemos talleres para eh, ya definidos de cómo ellos pueden emprender en actividades que no sean solamente propios entrar a un programa de radio o a un programa de televisión. Mira, Francis, ¿y qué población hablamos que o votantes para esta contienda y qué fecha es? Bueno, el padrón uh -huh. tiene 126 actualmente. Eh, actualmente. Una pregunta. De eso, de esos algunos que están fuera del país. Okay. Pero de todas maneras eh, llegamos a los que están aquí, los que viven aquí en San Francisco. Eh, como 115 periodistas ¿Y, y, y qué abarca? Eh, en, Solamente en la provincia En eh, los siete municipios De provincia Duarte La provincia de Duarte, eh, aquí no, en, en el municipio Ok, y una cosa ¿Para qué fecha se está preparando la votación En la que tú pretendes ser favorecido con la mayoría Y, y asumir el colegio? Bueno, la fecha era para hoy Pero debido a que teníamos las amenazas de, del ciclón y que se pre, haya previsto de que sobre todo en la parte este del país iba ya en última instancia iba a haber lluvia, fue pospuesta para el próximo viernes, es que estaremos... Eh, ahí está la plancha. Esa es y, la plancha. Esa es la plancha, sí. Entonces, ahí está, sí, yo, ¿quién yo es la componente? Esa es Francia. Es sí, sí. sí, <risa> sí, y abajo está, ¿quién es? Bueno, ahí tenemos a Katia Encarnación que Bien. va como encargada de, de organización. Una, ¿Trabaja aquí en Telenor? Sí, trabaja noche? aquí en Telenor. Un, eh, ha sido miembro de la directiva, acompañado a Martín en estos dos periodos consecutivos y es una persona entregada Qué al lindo. trabajo y al día a día eh, eh, del colegio. Tenemos a Germania Cuello, ah, sí. que fue dirigió el sindicato aquí en San Francisco de Macorís, y una extraordinaria... Pero eh, también estuvo aquí en Telenor okay. eh, un tiempo, sí, también sí. trabajando y es parte Cumple del equipo con la cuota femenina hay cuatro, de, cuatro de, del programa que sí. No, no debería <risas> de ser cuota porque ya hay mismo un de <risas> sí, quiénes que, son <risas> las demás? <risas> yo, yo quiero preguntarle e, está Dolores <risas> Castillo, que es de la de la nueva de, de, la, de la sangre nueva, como Ajá, de, de, de, se ha puesto de de moda, ¿no? de, esa, de moda, esa no <risas> está contaminada. <risas> no, no. No, nosotros tenemos la virtud como Corriente Marcelino Vega, que no nos involucramos con, con nada político, nada, una corriente periodística. Y entonces estamos hablando de sangre nueva, pero en términos de corriente periodística, nada que tenga que ver gracias. con política. También tenemos eh, a, a Miguel Hidalgo, a lucitaña que también es de la nueva generación, y a Franklin Figueroa, que está por aquí también. Ah, este, lo vemos ahí, a Francis sí, sí. acompañándote. Francis, se habla mucho que los periodistas se venden. Que son bocina del Estado. ¿El colegio de periodistas por sí tiene algún reglamento para poder eh, darle lo que es moral a sus miembros y expulsarlo en caso de.? Bueno, eso. ¿Qué tan comprometidos están con la verdad? Eso como gremio. Cada quien eh, tiene su formación, cada quien tiene su ética, cada quien tiene su personalidad. Y todo el mundo sabe que el ejercicio del periodismo es un sacerdocio y que debe estar comprometido con la sociedad y con la verdad y con la objetividad. Ahora, el gremio como tal no tiene eh, la manera de poder sancionar a los periodistas que se convierten en, en parte Pero del no sistema bien. político, de los partidos políticos, en bocina y ese tipo de cosas, porque son parte del sistema. Lo que sí que cada quien sabe, entonces, ¿verdad? Éticamente, sí. en términos de credibilidad sabe, a la hora en que se compromete, en que compromete su palabra, compromete su ejercicio, ya cada quien sabe entonces dónde tiene que, dónde tiene que, pero, que ponerse, dónde tiene que... que pero creo entonces estar. que hay una debilidad, Francis, como gremio, porque todo organismo, asociación, institución, tiene dentro de sus estatutos un comportamiento que debe de mantener o que deben de mantener sus integrantes en este caso usted no dice que el, el gremio no, le da no, libertad no. aquellos entienden que las deben de hacer es que, las cosas correctas si no las hace pues como quiera bueno hay, hay, hay disciplina verdad okay. tenemos, tenemos nuestro comité de, de, de, de disciplina okay. a nivel nacional que ya quienes eh, traspasan verdad lo que son las normas y lo que son las éticas pues son llamadas pero en términos del ejercicio como tal o sea, todo el mundo tiene derecho a ser del partido que quiera y todo el mundo tiene derecho a, a, ¿verdad? a hacer su trabajo como entienda que tenga que hacer. Pero cuando ya verdad, eh, se hacen cosas que perjudiquen eh, las normas y la ética que tienen en el grupo, pues ya sí entra la sanción entonces, disciplinaria. En, bueno, una última preguntita, vamos a hacer que la doña pase para el cafecito caliente. Sí, no, para, para sí. Para irte, <risa> antes de irte no para te irte vaya. el cafecito. A nivel nacional, y ya y cerramos... Eh, eh, el bloque eh, sí. sí, a nivel nacional no vemos como Gracias. que el gremio asume posiciones contundentes o firmes en relación a, a eso más o menos que vinimos tratando acá sobre el comportamiento de los medios, eh, Gracias. de algunos periodistas, no hemos visto escándalos. De, vinculados a recibir dinero para mantener alguna posición no, el, el gremio no, no hace no sí, toma nosotros, medidas en sí, este nosotros como, como gremios inclusive aquí en San Francisco cuando yo dirigía el sindicato nosotros hicimos un documento que se convirtió en un documento a nivel nacional se tomó como, como okay. referencia precisamente con esa eh, forma muchas veces inadecuada de hacer periodismo Muy bien. y sobre todo entonces nosotros siempre hemos pretendido que se mantenga esa parte ética. Esos programas que a veces uno dice que, que son eh, que hay más sangre que, que otra cosa. Que, amarillo. Que, y amarillo también. Así es. Y entonces nosotros sí siempre, el, okay. el colegio también castiga. También se ve muchas veces envuelto en defensa. Bueno. También de sus miembros. Cuando se habla de algún funcionario que se entiende que de una vez que son difamados. O cuando se mandan a cancelar personas por haber da, eh, hecho una denuncia que se entiende que a veces están en todos los medios y se hace eco, pues el colegio tiene permanentemente un equipo de abogados sí. que también está para defender Muy bien. También la a los... Bueno. los Francis, eh, la fecha, vamos a repetir ya. Eh, del... Sí, el próximo viernes nosotros viernes. le hacemos un llamado a todos los miembros del de colegio de periodistas aquí en San Francisco de Macorís para que voten por la plancha 1 a nivel nacional y aquí en San Francisco de Macorís. Muy bien. Es la plancha que le garantiza eh, la, eh, le garantiza lo que son los servicios, le garantiza lo que es esa parte educativa. Vamos también a luchar por una casa club decente para los periodistas aquí en San Francisco de Macorís. Y la verdad, que con la experiencia que tenemos, la dedicación y la vocación de servicio, es la, que, es la que le garantiza pues gracias, Francia. tener aquí, gracias, Francis por tu visita y tu propuesta. Esperamos verte de nuevo cuando ya haya tenido la posición. A ustedes, amables televidentes, no se muevan. Que hay más contenido Tenemos ya aquí en el set también La próxima entrevista No se mueva, regresamos en breve Esto es de mañana